Lino, es poco tiempo, pero me imagino que ya tú tienes una idea de lo que tienes. Un equipo rápido, defensivo, muy bueno, con buen picheo y expectativas abiertas. ¿Cómo tú piensas que está la Águilas? Sí, yo pienso que estos dos primeros juegos nos, nos han dado a nosotros los parámetros para, para ver eh, cómo están los muchachos. Este, no es sorpresa para nosotros el picheo, lo hablamos en principio, por eso se, se entrenó temprano. Picho joven, este extraordinario. Igual que, que los muchachos jóvenes a la ofensiva, a los jugadores de posición han sido bien. Me gusta mucho cómo defendemos, no, me ha gustado mucho el alcance. Ibaña ha demostrado un alcance increíble en tercera, parece un campo corto en tercera base. Eh, y ese aspecto nos llena de satisfacción. Sí tenemos que mejorar un poquito, este, minimizar los, los strikeouts, los ponches. Hemos ponchado 20 veces en 15 innings, en, en mucho pero yo estoy seguro que vamos a hacer los ajustes, esto está comenzando, pero sí de verdad que muy contento con la labor realizada de los muchachos. Bueno, tú tienes en, en, el, en el campo de juego al, al PIC al, al, al prospecto número uno de Texas, y número uno de las águilas, tiene otro pic número uno que entra hoy, Víctor Robles. Eh, ¿Cómo tú te vas a manejar con, con tanto talento? No, es increíble, de verdad. Hoy hoy. Te... Oye, el dolor de cabeza de hacer, tener esos muchachos ya aquí y los que siguen llegando. Mañana llega al país Juan Carlos Pérez, van llegando los Ronnie ya está por ahí. ¿sabe? Se va poniendo difícil, pero es un dulce problema que tenemos nosotros como organización. Y va a estar interesante. Nosotros tenemos mucha profundidad. Esta organización ha trabajado para ellos y, y nada, este, seguir, seguir buscándole. Nosotros vamos a estar bien porque nosotros tratamos de confeccionar esto para beneficio del club y los muchachos son, son, son muy disciplinados y pacientes, que es lo más importante. Correcto. ¿Qué tú esperas esta semana? Estas primeras dos semanas, ¿qué tú esperas? Pues mira, ¿no? este, nosotros seguir este, lanzando. Este, y jugando buena defensa si nosotros jugamos la, la defensa como lo estamos haciendo comenzando la temporada eso, va, eso nos va a garantizar muchas victorias eh, no solamente en el infield, en, en, en, en el outfield este, Ayer Grullón este, no tuvo su mejor juego pero sabemos la calidad defensiva que es él nosotros tiene el apoyo completo mío y de todo el equipo entonces seguir mejorando nosotros tenemos mucho espacio para mejorar mucho margen eh, lo importante es que nosotros ya sabemos jugar y sabemos conseguir victoria. Correcto, muchísimas gracias Lino y buena suerte. Saludos, gracias.